Se veía venir, era algo latente que este acontecimiento pasara y es la primera discrepancia que hay por parte de la oposición con respecto al gobierno del de señor Gustavo Petro en Colombia. ¿Por qué pasan esta serie de cosas? Nosotros lo decíamos en noticias pasadas, uno puede ser afín a una cosa, con gusto a otra, pero tiene que ser uno muy claro, o se es amigo de Caperucita Roja o se es amigo del lobo feroz Y eso es lo que pasa acá Recordemos que días antes Juan Guaidó y Guanipa Le pidieron de una forma encarecida al, al nuevo mandatario de Colombia Que se posesionó el pasado 7 de agosto Donde le pedían que por favor Fuera condescendiente Y fuera consciente Con lo que está pasando con la migración Con los venezolanos en sí Que han tenido que de una u otra forma Salir huyendo del país Listo Pero también recordemos que días anteriores También el mismo Nicolás Maduro estuvo hablando con Gustavo Petro donde le decía que la idea era establecer nuevas relaciones, que embajador de Venezuela para Colombia y embajador de Colombia para Venezuela, activar los negocios. Eso a la práctica y al papel suena muy bonito de parte y parte. Ahora miremos la realidad de lo que está pasando y esto se veía que tarde que temprano iba a pasar. Y por eso el, el presidente interino Juan Guaidó Jefe de la oposición Junto con la oposición Criticaron duramente a Gustavo Petro Por reconocer al dictador Nicolás Maduro Supuestamente como presidente de Venezuela Ellos a... Ah. Alegan que lo que está haciendo en este momento Gustavo Petro es amparar al terrorismo mundial en Venezuela. Porque sabemos que la guerrilla vive en Venezuela y es amparada por el, la dictadura de Nicolás Maduro. Y el que esto pase, pues obviamente que es algo que es muy normal. Si él dice que está amparando a Nicolás Maduro, pues por ende está amparando al terrorismo mundial en Venezuela. Juan Guaidó. Dijo que esperaba otra postura del flamante mandatario colombiano, fueron sus expresiones, y esperaba que la verdad pusiera la atención en algo importante, que son los migrantes y refugiados que huyen del régimen, y no que huían, sino que siguen huyendo, y que no olvidemos que ya vamos casi por 6.150.000 personas que han huido de Venezuela. Y esto es algo que no se puede eh, tapar con un dedo esto es, esto es algo real Esto no es algo que se está inventando Ni la oposición, ni Juan Guaidó Sino que eso lo vemos al lado de, de todos los países Que están recibiendo los migrantes En este caso, que es lo que él resalta Que Colombia en este momento tiene Más de 2.500.000 refugiados venezolanos Entonces esto no es una mentira Esto es una cruda realidad Él esperaba a Juan Guaidó Igual que Juan Ipa que la primera decisión de Gustavo Petro hubiese sido acercarse a, a los migrantes y no acercarse a Nicolás Maduro quien hoy ampara el terrorismo mundial en Venezuela, es la, lo, que, lo que en este momento ya comienza como discrepancia y comienza como, como una piedra en el zapato, en este caso para la oposición, eh, recordemos el presidente interino Juan Guaidó es reconocido por casi 60 países. Como presidente de Venezuela Aparte de los Estados Unidos Él hace aclaración que está haciendo Gestiones para establecer una Interlocución directa con Gustavo Petro a quien ha cuestionado por designar a armando benedetti como embajador en venezuela no olvidemos que armando benedetti no solamente tiene mala fama en colombia por sus antecedentes y por las barrabasadas que ha hecho sino que también es considerado una persona no grata en venezuela y que lo nombraran precisamente como embajador de colombia en venezuela pues entonces vuelvo y digo es una piedra en el zapato y es algo que desafortunadamente se debía venir eh, apenas llevamos un comienzo y esto Vuelvo y digo, no se puede ser amigo de Caperucita Roja y a la vez ser amigo de los Feroz, o se es blanco o se es negro. Esto está un poquito eh, candente, y yo diría que se está poniendo un poco, un poco tenso la situación, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios nosotros seguimos aquí siendo los número uno informando minuto a minuto lo que está pasando en los países que realmente se están viendo afectados con la cuestión de los regímenes y de las dictaduras como es Venezuela, Cuba, Nicaragua, eh, Bolivia, Chile, Argentina Perú, Entonces, pues la, las personas relacionan que el gobierno de Gustavo Petro puede ser igual. A ver, hay una cosa que cabe diferenciar acá. La izquierda que se, que se desarrolló en Brasil con Lula da Silva, que ahorita parece ser que va a ser otra vez el nuevo presidente, es una izquierda, miremoslo de esta forma, una izquierda capitalista, no una izquierda socialista. ¿Por qué? Porque una izquierda capitalista de pronto tiene ideales de izquierda, pero pretenden un avance y un futuro, y un progreso para la economía, y para la libertad, y para crecer el país, eso diría yo que es una izquierda capitalista, en el caso de lo que pasa con, en, sobre todo en el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, es que es una izquierda socialista, es una izquierda de ideales, donde es un grupito el que vive bien, y el resto del pueblo está sometido a un gobierno, entonces en este momento cabe resaltar, que no se sabe porque apenas se está comenzando cuál es la izquierda de petro si será una izquierda eh, socialista o una izquierda capitalista y esto es lo que en este momento comienza a preocupar a muchos en la apreciación sobre todo lo que está diciendo en este momento Juan Guaidó aquí vuelve Guaidó y aclara dice que él hubiese anhelado que pronto el cambio, su forma de pensar que hubiera pensado que el presidente Petro empezara por la atención de los migrantes y refugiados que son los que realmente necesitan porque son aquellas personas que les ha tocado ir con sus padres, sus hijos, su familia huyendo de una dictadura, de la violación de los derechos humanos, del hambre y por no hablar de un embajador u otro con un implícito reconocimiento a un dictador que más bien ahora abona en la dirección de las disidencias de las FARC y del ELN y del traf y el narcotráfico esto no es una cosa que tenga nada que ver con el gobierno colombiano pero es que es una cosa latente que se viene haciendo en Venezuela desde hace 20 años en, en otro caso, digamos con respecto a las negociaciones entre el régimen y la oposición, Guaidó re reiteró que la disposición de la plataforma unitaria de retomar los contactos en México es lograr un acuerdo en materia humanitaria y política que otorgue licencias y utilice el levantamiento progresivo de las sanciones. A ver, aquí aclara a Guaidó que ellos sí quieren que las, las sanciones se las quiten a Venezuela, pero también como algún día se lo dijo Estados Unidos a Nicolás Maduro, pero con palabras serias, no firmando unos documentos y haciendo unas babosadas en otro lado. El presidente interino también se refirió a primarias opositoras previstas para el 2023 en la que se elegirá el candidato el, el cual enfrentará a Maduro. Eh, ellos quieren que eso se maneje de una forma transparente, de una forma legal y de una forma donde sea directamente el pueblo que escoja, que no sea a dedo, sino que sea directamente el pueblo que escoja. No olvidemos que estas primarias son para consolidar la unidad. No se trata de quién tiene más votos o quién tiene más poder, no, aquí que sea directamente el pueblo el que dirija. El Maduro es minoría, no tiene ni respeto ni respaldo. El candidato que no puede ser derrotado es la unidad. La unidad derrota a la dictadura por la calle del medio una y otra vez. No olvidemos que hace algunos años hablábamos que si realmente eh, la oposición... Mantuviera una, una unidad, créeme que lo más seguro es que derrocarían el régimen y la dictadura de Maduro. ¿Por qué? Porque es que el pueblo es más, el pueblo es grande, el pueblo es. Hay un dicho que dice: son más los buenos que los malos. Pero es que aquí, desafortunadamente, cuando hubo las elecciones, también hubo un problema en, en la oposición, que la oposición se dividió en tres partes. Entonces, era una aquí que era Nicolás Maduro, que tiene amedrantados y amarrados a unos, y otros que se vivieron en tres partes, entonces se vivieron los tres los tres y no se pudo hacer fuerza. Si se hubieran unido todos, seguramente la historia sería diferente. E y con respecto a los ejercicios militares que se realizarán en Venezuela con la participación de militares de China, Rusia e Irán en los próximos días, Guaidó también habló de que esto se trata de una, prov una provocación hacia los Estados Unidos, porque... Si bien es dicho que uno tiene que mantener su postura de que yo estoy acá y no me puedo meter en el gobierno de acá, entonces ¿por qué Maduro está incitando a hacer desfiles militares con la participación de militares de China, Rusia e Irán? Entonces es una cosa que se vuelve un poquito... Candente. Esto es lo que está diciendo es que el, el régimen quiere traerse la guerra para el continente Son ejercicios de provocación a un hemisferio que procura la paz y crecimiento Maduro no solamente es una amenaza para los venezolanos sino para el hemisferio entero por eso de una forma lógica o, o de pronto el argumento que él maneja, él se refiere al presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. ¿Cree que puede lidiar con un dictador como este con vínculos con el terrorismo internacional simplemente por la afinidad ideológica o económica? Es una pregunta que le hace Guaidó a, al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto es algo eh, de pensar, es algo de no tomarlo a la ligera, vuelvo y digo, Apenas está comenzando, la idea es que no se rompan las relaciones, sino que sigan así y que ante todo sea un bien común para la población venezolana y en este momento la población colombiana que también se está viendo partícipe en este evento. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.